de mañana. Desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes llevándoles noticias, análisis, informaciones, el análisis de los acontecimientos y lo que está sucediendo no solamente en el territorio de la República Dominicana, sino en el mundo. Esto es de mañana, un equipo profesional amparado en un equipo técnico para lograr llevarles a ustedes. Todo el contenido que preparamos cada día en este programa. Están con nosotros ya nuestros panelistas, Francis Rodríguez. Nos Buenos días, ir... Amado. Buenos días, Carolina Fulvio, que se integra en unos minutos a Yanyan y desearle todo lo mejor. Sé que va a estar asistiendo a su esposa. ...y a todo el pueblo de San Francisco... ...pero, pero explica por qué... Sí. ...explica por qué... Eh, lo va asistir, está, en espera, ...está en espera de... ...su bebé... Okay. ...su tercero... tercer ...y cómo no... ...felicidades ayer ya en la eh, ...agradecido de Dios de este día... ...porque nos permite ver la luz... ...que nos dé inteligencia... ...para entender estas cosas... ...y sobre todo... A pedirle a Dios que pase su mano sanadora sobre su pueblo, sobre República Dominicana. Yo soy Francis Rodríguez. Agradezco el favor de cada día en de mañana. Bien, gracias Francis. Carolina, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Carol? Carolina. Y Fulvio. Vamos a ver si Fulvio está ahí. Bueno. Fulvio. Bueno, parece que ahora estamos tú y yo, Francis. Bien. Mientras tanto. Mientras tanto Bueno, Así pues es. vámonos a la efeméride, ¿verdad? ¿Cómo no? claro que sí, vamos arriba Como dice, como decía el famoso anuncio aquel Bueno, si resu sí, resulta que un día como hoy Hoy es 27 de abril del 2020 Un día como hoy en las efemérides Vamos a ver qué aconteció un día como hoy en la República Dominicana Adelante, vamos a las efemérides Un día como hoy en 1860 El presidente Pedro Santana Escribe a la reina de España En términos que no dejan duda De que el interés de su gobierno Era anexar el país a España Nación de la cual, decía Santana Los dominicanos no debieron Haberse separado nunca Según el Atero del sur El gran el Pedro Santana el Triste recordación, personaje En la historia nacional bueno, y un día eh, como hoy, en 1962, el Consejo de Estado declara día festivo no laborable el 30 de mayo y un grupo de ciudadanos se pronuncia a favor de que se otorgue el rango de general a los sobrevivientes del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, Antonio Inver Barreras y Luis Amiamatió. Eso ocurrió en 1962, un 27 de abril de esa fecha. Y en 1965 es iniciada la evacuación de ciudadanos estadounidenses por el puerto de Jaina, mientras el portaaviones Bosser se acerca a las costas dominicanas con 1.500 marín a bordo. El presidente Rafael Molina Ureña nombra, entre otros funcionarios, al coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño como ministro de Interior. Esto ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Bien. Gracias, Amado. Sí, cómo no. Bueno, esas, son, esas fueron mis amigos las efemérides del día de hoy. Bueno, eh, vamos, a, vamos a ver qué tenemos para hoy. Hay un tema de candente actualidad. Bueno, y es, es un tema... Que... Es un temazo, diría yo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, je, je. Bueno, eso, eso. bueno, ahí está Carolina. Bien, resulta, ya está aquí Carolina. Buenos días, Carolina. Buenos estás? días, Amado. Muy bien. Buenos días, Francis. Buenos días Buenos a días. todos. Bueno, a toda la gente que está con nosotros bien temprano. <coughs> Cada día asumo más la frase de Francis. A Dios que no dé entendimiento para entender tantas. Va, vamos a ver si, si te dio suficiente hoy para entender esto, Carolina. Distanciamiento social, ese es el, ese es el esquema. ¿no? En Puerto Plata miles acompañan al peregrino que asegura vencerá el coronavirus. Miles de ciudadanos salieron a recibir en Puerto Plata al peregrino Mildomio Adames, quien con una cruz de madera a cuesta visita varias localidades del país, exhortando a las personas a humillarse ante Dios para que cese el avance del COVID-19. Ahí ven ustedes las imágenes. La magnitud de esta actividad, señores, es increíble. Eh, de acuerdo al peregrino, cuando él introduzca la madera de la cruz en las aguas del Océano Atlántico en Puerto Plata, el avance del COVID-19 en el país comenzará a disminuir. Desde Puerto Plata, el peregrino pretende seguir luego a San Francisco de Macorís y a Cotuí. Bueno, Ajá. esa es, esa son las Ajá, imágenes, de, como ustedes pueden sí. ver. Buenas, ahí, está, buena ahí, está sí, ahí están las imágenes del momento en que lanza la cruz en el Océano Atlántico, en Puerto Plata, ¿verdad? Eh, el famoso peregrino Mildonio Adames. Bueno, y no solamente el problema del haber lanzado la cruz y eh, contaminar el mar con un pedazo de madera, sino también está el tema de la cantidad de gente que se expuso en ese momento, en toda esa peregrinación, en toda esa caravana, y la cantidad de autoridades que apoyó esto. Hoy en día hoy está la gente saliendo a decir lo que no apoyaron, como el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que aparentemente o sin aparentemente no estuvo involucrada en este asunto porque ni siquiera la iglesia se la abrieron, tuvieron que tumbar una puerta o forzar una puerta para poder entrar a la catedral. Y el Obispado de Puerto Plata está poniendo en manos de la opinión pública un comunicado en este sentido. Bueno, adelante Francis. Miren, eh, si analizamos lo que ya conocemos, eh, de, de la idiosincrasia dominicana hay quienes incluyendo a Jorge para que que se deslizó por el lado de su concepción constitucionalista y hablaba de que él tenía que era, era imposible eh, impedirle la profesión de fe que no estaba limitada en el estado dominicano el que era una expresión de fe, pero nosotros no tenemos de que el peregrino sea diácono, ni mucho menos. Y, eh, en el 2015, 16, de, eh, estuvo caminando hacia el palacio. ¿Y el en el, eh, en el eh, 14. En el 14. En el 14. Pidiendo la reelección de Danilo. Óyeme de las pocas cosas que él asume como tema de sus caminatas. Lo que hay aquí es que estamos en un estado de excepción. Donde no se nos permite las reuniones ni aglomeraciones. Y mucho menos la toma de calles. Eh, aunque esto fue parece ser la ignorancia. Eh, atrapó a la, a la sociedad en, esta, en este día de ayer. Y la verdad es que a ellos se sumó el 911 la policía, eh, todo un evento, todo un evento. Y parte de, de un tinglado, o de un grupo del PRM de allá, que casualmente Puerto Plata ha sido el, el epicentro en esta semana de, de otras cosas. Porque ya sabemos que Paliza pidió la destitución o la expulsión de dos miembros del PRM que simplemente expresaron libremente su, su alegría de ya haber, haberse apoderado del vehículo del antiguo alcalde para llevarlo a, a donde estaba el, el actual alcalde electo. Y hablaban de poder. Esto es el poder. Y yo creo que todos carajos terminaron antes de llegar al poder. Porque yo puse en un tuit de que en momentos que la concepción de la política y del político en el pueblo dominicano está tan deteriorada, estos dos vienen a, a derribarla definitivamente, porque eso no es la política. Aunque es una lucha de poder o de intereses para llegar al poder, no, no se llega al poder con tanta eh, angurria. Entonces, Puerto Plata en el día de ayer fue atrapado eh, miren una Estos cosa son los resultados de una Mira, miren una cosa en el día de ayer la iglesia sí hizo algo hizo lo siguiente convocó a través de la voz de María Telenor y otras cadenas de televisiones y de radio para que a, a, hubiera una oración nacional o una congregación nacional, pero en sus casas. Entonces, lo que ha roto esta, este, este pueblo de Puerto Plata es la cuarentena. Ha roto o ha utilizado un derecho que en tiempos normales se le permite congregarse, hacer reuniones o manifestaciones. Esta manifestación supuestamente de fe rompe todos los esquemas y violenta todos los parámetros que puede establecer un estado de sección y de calamidad pública como el que estamos viviendo. Esperemos en 14 días cuántos casos se desarrollarán en cuatro rato. Es lo que yo entiendo. Y esto el Estado debe poner debe poner control y que no venga y que cruce por ahí por San Francisco de Macorís y que se vaya para Cotuí. Eso no, más que una No, que no cruce, que... Que, siga, que siga por la autopista. O que siga por y la que, autopista. Que y y no, que... Que, que no venga a desordenar, porque aquí no se puede. Mira, tuvo correcto que los muchachos del colectivo, no del colectivo, suspendieran ¿Sí? su marcha, que estaba incorrecto. Así es, así es, así es. Bueno, gracias, Francia. antes de continuar con Carolina, yo quiero saludar a Fulvio, que ya se integra con nosotros. Buenos Juan, días, Fulvio. Buenos días, buenos días, doctor, y buenos días, Francis y Carolina. Buenos días. Por recordar ese nombre completo. <risa> Aquí estamos, señores. Gracias a Telenor y gracias a cada uno de ustedes que nos permite llegar hasta sus hogares para darle todo el contenido de este mañana. Cómo no, Carolina. Mira, es inconcebible, o sea, es inconcebible esto que pasó en el día de ayer en nuestro país. O sea, no hay forma de digerir y de entender esa situación. O sea, más allá de la ignorancia en la totalidad de la palabra. Es atrevida. ¿Dónde está el poder que se supone que deben de ejercer las autoridades? Esas personas duraron horas, horas, horas, horas ahí. No es un asunto que pasó de repente, ni que duró cinco minutos suponemos está la acción, hay un pueblo ignorante que cree que sembrando una cruz se va a acabar el coronavirus, con todo lo contrario. O sea, el brote y la pandemia que va a haber en esa ciudad de Puerto Plata, que entiendo yo que debe de ser cerrada, no permitir que nadie salga ni entre de la novia del Atlántico, como le dicen, porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos días. De hecho, el gobierno anunció las restricciones y medidas que estarán tomando en torno a lo acontecido de ayer. Supongo yo medidas sanitarias y medidas restrictivas de la ciudad. O sea, ¿pero dónde está el poder que debieron ejercer las autoridades? Más allá de ese atrevimiento que sabemos que es por eh, la ignorancia de esos ciudadanos de desconocer la gravedad del acumulamiento de gente a ese nivel. Vamos a perdonarlo porque no saben lo que hacen. Sí. ¿Dónde están las autoridades? O sea, ¿por qué no intervinieron esa actividad? ¿Por qué no hicieron que de alguna forma, de la manera que fuera necesario, inmediatamente vieron que se iban a acumular? 50, 100, 200 que se iban sumando, debieron de tomar las acciones que fueran necesarias. Posiblemente no quisieron por el tema que hay envuelto. Estamos hablando de un asunto religioso en un, un país eminentemente eh, creyente. O sea, hay que saber dividir las cosas. Muy bien, respetamos a todo el que tenga su fe, todo el que crea que enterrando la cruz se va a acabar el coronavirus en República Dominicana. Ahora bien. Para mí, o sea, lo que yo entiendo desde el día de ayer que hablaba esto, es un atentado contra la salud pública de nuestro país. Señores, eso puede tener un impacto gravísimo en la situación que nosotros tenemos con el COVID. Que de alguna forma no tenemos cifras escandalosas como ha pasado en otros países. señores. ustedes se imaginan que República Dominicana pase lo que ha pasado en España, en Italia, en Nueva York. ¿Quién nos salva a nosotros? Entonces, bueno. estas o sea, cosas no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia. Y eso de que, que el Señor va para Cotuí, que va para San Francisco, no, no es, no es que, que venga solo, ni no permitírselo. Es hablar con Él y poner los pies sobre la tierra, que se olvide de que Él es un peregrino, de que es un enviado de Dios. Porque lo que se está pasando es un desorden. Y posiblemente él no tenga la culpa porque no le está diciendo a la gente que le caiga atrás. Pero es él así. es el centro o la persona quien está incitando a que un grupo se le aglomere. O sea, ese eso no sí. es posible. Ese señor hay que sentarlo en una silla y decirle, mire, las cosas son así. Sí. Esto no es un relajo. Hay demasiada gente, médicos, enfermeras, policías. Todo el esfuerzo que con ciertamente eh, virtudes y dificultades... Eh, y debilidades está haciendo el gobierno la inversión, nosotros los ciudadanos, las empresas, por Dios para que un grupo de gente venga a dañar todo este casi dos meses que tenemos nosotros en nuestros hogares así, ¿no? Fulvio, porque no quiero bueno, gracias eh, Carolina Fulvio estás muteado Fulvio, estás muteado gracias, okay, ama. ahora sí Adelante. Detra detrás de esta actividad hay un equipo de hombres y mujeres que la organiza. Y ah. e ese equipo, tengo entendido, que solicitó permiso a Interior y Policía. Y Interior y Policía se lo otorgó. Eh. Eso es lo grave. No. Le le le supuestamente le otorga el permiso. Se dijo Entonces, eso, sí es verdad. Tenemos nosotros todo el estamento del Estado, y tenemos nosotros al administrador del municipio, al, al alcalde, también colaborando con esto. Se le fue la mano le mandó a, su, su, su guagua de can. Sí, y se le fue la mano a sí. nuestro amigo eh, Roque, eh, Roquelín, se Roquelín. le fue la mano. Se le fue totalmente la mano, porque tenemos el concepto, a veces como la forma de nosotros ser, como que a veces se nos olvida que estamos en cuarentena y que estamos frente a una pandemia. Así como a veces uno se, se lleva la mano a, a la nariz instintivamente o se, o se apoya en un mostrador instintivamente. A veces se nos olvida que estamos en cuarentena. Ah, sí, llévate ese vehículo y, y úsalo. Eso, eso deja mucho que decir. Y la otra parte es que la gente está buscando soluciones por sí solo. De, de primera el dominicano es doctor, receta muchas cosas y, y, y hace y sabe de diferentes medicinas y verbajes y remedios y vive recetando. Entonces esta parte de la fe que está muy arraigada en República Dominicana es una vía para escapar a la desesperación, a la falta eh, de conocimiento, a la falta de ilustración sobre lo que estamos viviendo. Es cierto, la fe es buena, la fe puede ayudar muchas veces y, y puede también, eh, como en este caso, eh, ayudar a ir a, a, a un matadero instintivamente creyéndose que se está haciendo algo, algo bueno. Entonces, el caso de, de, de Puerto Plata puede verse y reflejarse para todo el país. Tenemos que continuar y desde la misma iglesia continuar con la educación y continuar con la orientación. Y esas proyecciones que hay de pasar por San Francisco de Macorís y pasar por Cotuí, bueno, porque se quede, que lo haga virtual, que se quede. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a incrementar las posibilidades de contagio. Uno no sabe cuántas eh, personas contagiadas ahí, asintomáticos, estaban ahí. O algunos con su gripecita también estaban ahí con algunos síntomas. Uno no lo sabe. Entonces, eh, eso es lo que expone eh, en peligro a la población. Y lo primero que están para eso son todas las autoridades, todas. La Policía Nacional el Interior, el Policía, el J2, el G2, que son como 15. La Policía Nacional, la Armada Dominicana, la Gobernación, eso fue la Alcaldía. Eso fue un asunto prácticamente eh, fuera de serie. Eso es algo que se va a estudiar mucho, cómo tantas personas no se percataron inmediato de todo lo que ahí podía haber eh, ocurrido. Y que ella por el suelo todos los esfuerzos que se han estado haciendo, inclusive para la población general de, de lo que es la educación. Y ojalá y, y, y, y los niveles de contagios y los niveles de, de, de fallecidos y cosas por el estilo en Puerto Plata, pues no resulten ser, eh, por el miedo que tenemos, ¿verdad?, a lo que es la aglomeración, pero... Tenemos que insistir con el distanciamiento de personas y cambiar la metodología de actividades. Bueno, gracias a Fulvio. Miren, eh, ahí yo pienso que se han unido dos factores. Primero, yo aprendí hace muchos años con Carlos Mal que la religión es el opio de los pueblos. Carlos Mal no deja de tener razón cada vez que acontecimientos de esta naturaleza nos recuerdan la frase. Eh, ahí se han dado dos particularidades. Primero, el tema religioso, el tema místico, eh, la creencia de un pueblo ignorante como el pueblo dominicano, que independientemente de los niveles de analfabetismo que hemos alcanzado, pues, o de no alfabetismo, analfabetismo que hemos alcanzado, el hecho de que una persona sepa leer y escribir no quiere decir que esté alfabetizado, porque para estarlo es necesario que tú tengas las suficientes herramientas mentales para poder desentrañar el mundo que te rodea. Y tenemos muchísimos alfabetos funcionales. Entonces, tenemos ese problema, ese gran problema con la gente de este país. La gente de este país es muy canero, canita, como le dicen algunos. O sea, la gente de este país, el dominicano es especial, hace un can por cualquier cosa y en cualquier lugar. Así decía un anuncio, y era verdad, con cualquier victoria. Pero unido a eso está el otro problema, y es que en los últimos 30 años, 40 años, nosotros tenemos una clase política incapaz de ser gente de Estado. La clase política nuestra, producto de la mediocridad en casi todas las actividades, sobre todo el tema de la calidad de las profesiones en este país. Este es un país donde cualquiera es cualquier cosa. Este es un país donde cualquiera, sí, un país donde cualquiera se mete a una facultad de derecho y se hace abogado. Y cuando usted se sienta con ese abogado, usted siente que no tiene una base fundamental para hacer esa profesión. Con un médico pasa lo mismo y a veces uno dice, pero este hombre médico, este hombre ingeniero, este hombre maestro. Los maestros, señores, increíbles. Las, sí. La, cuando, usted junto un cuando usted junta un grupo de maestros, ahí lo que hay es un paquete de faltas ortográficas juntas. O sea, estamos ante una nación con serios problemas y entonces no tenemos para colmo una clase política que pueda dirigir. Eso que dijo Fulvio, pero por Dios, no había en ese grupo una, al, alguien que se diera cuenta, que, se, que tomara en cuenta las circunstancias en que se estaban envolviendo en el sentido de que esa relación social, de esa manera como se estaba haciendo, tenía necesariamente que provocar o tiene necesariamente que provocar un aumento de los contagios en esa zona. No había nadie, pero tampoco hubo políticos. Tampoco hubo políticos que se presumen son los dirigentes de una sociedad, son los dirigentes de una comunidad, pero tampoco hubo autoridad. Tampoco hubo... ¿eh? Lo que ahora nadie es Exacto. Ni es la policía, exacto, ni es el obispo el alcalde se desvincula. O sea, claro, no es pero mira, ni, ni salud pública, ni salud ni sal pública. No, exactamente, mira, tú, tú, tú ni salud tú, tú, tú, tú, pública. Entonces, bomberos tampoco salieron, tampoco salió la policía, al contrario, creo que hasta suspendieron o cancelaron al general que está de servicio en esa zona, el, el jefe Bien de la policía. Bien Entonces, el, estamos... Estamos delante, estamos delante de una nación con poca educación y con unos políticos que no son hombres de Estado, que no tienen idea porque aquí cualquiera se mete a político. Aquí cualquiera se para en un micrófono, dice cuatro disparates con un color de un partido cualquiera que sea y a partir de ahí pasa a ser un dirigente político y así se lo dicen los periodistas, los atlátares, los seguidores, los lambeos, el dirigente fulano y a partir de ahí ya es un dirigente incapaz. Incapaz de entender el Estado al cual él va a dirigir, o, pre o se presume que tendrá la posibilidad de dirigir, ni tampoco tener la suficiente lógica y sentido común para dirigir más. Este país tiene serios problemas. Dime, Francis. Mira, hay una ausencia de, de identidad real de lo que son nuestras prioridades. Puerto Plata demostró que no tenía prioridad, que no tenía en su responsabilidad la de limitar la, con, la conglomeración, la del tránsito excesivo de tanta gente. Y óyeme, pudo congregar a mucha gente con simplemente la cruz, es lo que he visto, porque él para mí no tiene ningún referente de espiritualidad. Y sobre todo cuando hemos sabido que ha ido desde Lías Piña hasta Higüey a pedir la reelección del presidente al todo, a, la, a, a, a, a, la, a la Virgen. ¿Ustedes se imaginan de qué, qué estamos hablando? Ayer también hubo una manifestación política. Perdón. Ahí había apoyo. Y el oficialismo sabe que estaban ahí promoviendo... Y el mismo PRM de, de allá de Puerto Plata. Y qué bien que, y resalto lo que ha hecho Paliza, que inmediatamente el presidente del PRM reaccionó con la actitud de los dos carajos, eso que yo espero. Pero por lo que veo que el mismo alcalde electo envió su guagua de música y el equipo de político de él a eso. Ya ustedes se imaginarán lo que tendrá Puerto Plata de alcalde en este periodo. Con bueno. la referencia que tengo de los dos individuos que fueron a andar a buscar la jipeta y la actitud del alcalde, aunque, aunque luego pidió, como que quiso re, eh, retractarse. Sí. Pero sí admitió dijo, que dijo que, no él... sabía, dijo que no sabía cuál era el propósito, y cuando se enteró, la retiró. No sabemos Entonces, si eso es verdad. Pero Entonces, hay algo importante ahí, Francis, para aportarte algo. Sí, Puerto sí. Plata como una vía de entrada, una vía de puertos, una vía sí. de aeropuertos, debe de tener eh, condiciones y excepcio excepcionales en este plan de emergencia. Y ahí se demostró que hay un descuido con Puerto Plata. No, no tenían, no tenían una prioridad eh, y mucho menos de salubridad, porque te voy a decir algo y se lo quiero referir a nuestra querida amiga Miguelina aquí no, no es cierto que, eh, que las cosas de contrañimiento, la, las acciones de contrañimiento social se le deba dejar solamente me refiero en principio a la armada, como, como se ha dicho salud pública, su vigilancia tiene que estar denunciando cuando es cosas como estas se van produciendo para que asistan los las la autoridades, y te voy a dar un dato. Ayer vi, hoy anda por ahí por las redes sociales, algo de que del Ministerio de, de Interior y Policía, pero su, el, la, el timbrado no me lucía eh, que era el del Interior y Policía, porque he visto otros donde desmiente que se le haya dado ningún tipo de permiso. Y eso sería bueno nosotros comprobarlo, porque aunque nadie. Eh, imaginó que este hombre pudiera transitar todo ese trayecto hasta Puerto Plata, aunque vimos en, en imágenes de ocasiones por algunos periódicos y alguna persona que lo que lo llevó a Instagram. Señores, señores. Hemos roto, ahí en Puerto Plata se rompieron todos los esquemas de este proyecto. Bueno, este todos los esquemas de... y todos los, y todos sí. los parámetros. Y, y mira, todos los parámetros. Quiero, eh, creo que las autoridades de Puerto Plata deben de ser llamadas a capítulo. O sea, es que esto, es algo todo. esto es algo gravísimo. O sea, desde el gobierno, desde el gobierno, esta gente hay que llamarlas y tomar medidas si es necesario con ellos. O sea, cuando tú eres o tienes en las manos la responsabilidad de un pueblo, cuando me cuando hablo a las autoridades de Puerto Plata, me refiero a Salud Pública, a los de la Policía Nacional, o sea, al mismo a la misma alcaldía, todas las autoridades que dirigen y que se suponen que deben de... Eh, de o sea, quienes son las que conllevan o las que permiten iniciativas de esta índole y todo lo que tiene que ver con el accionar de las autoridades en un pueblo, o sea, cuando se cometen actos de esta gravedad, deben de ser eh, supervisadas, decirle, mira, o sea, las cosas no son así. Desde el gobierno, desde el gobierno central, todas las autoridades de, ese, de esa ciudad deben de ser interpeladas, porque las cosas no son tan sencillas. Yo soy el alcalde, yo hago lo que quiero así. No, hmm. es el país que está comprometido. Somos todos nosotros y los esfuerzos que se han hecho posiblemente bueno, ah. se, se vean en el piso con, con este accionar del día de hoy. No bueno. es posible. Así es. Bueno, señores, eh, Fulvio, vamos a ver qué dice el estado del tiempo, ¿qué le parece? ¿Eh? Está muteado, Fulvio. Oh, oh, hoy, hoy, hoy, amado, hoy va a ser mucho calor. Ajá, se, no me se esperan ay, temperatura ¿Y tú quieres más calor que de ayer y antes de ay, ay, ay, ayer? Ayer ay, hizo ay, un calor ay. bárbaro, bárbaro. Ay, ay, ay, ay. Ay. Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de meteorología el sistema de alta presión y los vientos cálidos del este-sureste están provocando mucha calor. Hoy amanecimos en San Francisco de Macorís a 22 grados en la madrugadita, ...y vamos a tener temperatura de 33 grados... ...y hay algunas ciudades de 34 grados... ...es decir, mucha calor... ...una diferencia de la madrugada... ...a, a, la, a la parte alta, álgida... ...de, de la mañana... De 12, de 1, 2, 3... ...4 de la tarde, de 13 grados... De, de, de, ...de 11 grados, 12 grados... ...eso es demasiado, una diferencia fuerte... Hay pocas posibilidades de lluvia, poca humedad en el ambiente. Algunos chubascos en la cordillera eh, central, pero generalmente vamos a tener un ambiente con pocas posibilidades de lluvia y, y cielo despejado. Algo de viento también arrastrando del este sureste. Hay que ingerir muchos líquidos a la persona vulnerable, vestir ropa ligeras, no exponerse a los rayos de sol. ...de 11 de la mañana a 4 de la tarde... ...y también tener eh, cuidado con el uso del agua... ...racionalizar el agua... ...que de acuerdo a, a los partes científicos... ...esto se puede extender... ...y vamos a necesitar ese líquido tan apreciado... ...que es el agua... ...el sol eh, salió ya a las 6 y 15 de, de la mañana... ...y se oculta en el horizonte a las 7 y 3 de la tarde... Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Es de mañana, cada día desde las 7 hasta las 10 estamos con ustedes, un equipo profesional llevándole análisis, noticias, comentarios y entrevistas. Y a propósito hoy tenemos una entrevista interesante, así es que manténgase ahí con nosotros hasta el, para el momento en que hablemos con este dirigente comercial acerca de qué está pasando con el abastecimiento de los mercados en San Francisco de Macorís y los negocios de venta de eh, comida, ¿no? Bueno, eh, Fulvio me, nos tiene algo que contar. Nos tiene algo que contarnos. Así es, amado. Estuve buscando un vehículo que me solucionara mi problema para el trabajo y no lo encontraba en ningún lugar hasta que alguien me dijo: Ruta 56, Autoimport. Es el dealer que tú estás buscando. Me dirigí hacia allá, carretera Controva, frente a Guayo. Vi esta edificación imponente, hermosa, esta arquitectura modernista, mm. llena de vehículos de último modelo, vehículos de todas las marcas. Y qué grato fue cuando Henry me invitó a un café. Salí con mi vehículo. Condiciones de pagos excepcionales. Ruta 56 Autoimport, el dealer que surte otros líderes, dealer, y también te soluciona tu problema de vehículos. Ruta 56. Auto Import, el mejor dealer del mercado. Así es, gracias Fulvio por las informaciones. Yo tendré que ir a, rápidamente a donde <risa> ese Henry qué se llama. Eh, ese, de, de ese dealer. Eh, yo cogí para la loma ayer y la camioneta me dejó botado. <risa> <risa> si tú hablas con Henry, solucionas no, me, tu problema. David. Tendré que hablar con Henry necesariamente. Bueno, vámonos a los WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de, que, están, eh, que hacen feedback con nosotros a través de la plataforma WhatsApp. Carolina, adelante. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí iniciamos con Juan Cortorreal, que le exhortamos que nos escriba a Juan. Eh, Porque no podemos abrir los audios. Seguimos con cuánto más, que dice lo siguiente. Eh, nos manda, vamos a ver, dice. Se, eh, manda la información, médicos y policías denuncian, no han recibido el, el incentivo. ¿En eh, cuánto más? No han recibido el, el incentivo de los 5 mil pesos al final, muchachos. ¿Cuánto más? Y dice él. Vamos a ver. Se certifica. Ah, es que la fortuna ha cargado. Se certifica el danilismo como el gobierno más inhumano y criminal de la historia. Pero Dios mío. Dice que en a dos meses del primer infectado, detectado en el país, 35 días de cuarentena, no le ha pagado ni un centavo de los bonos ofrecidos a los policías, militares y personal de salud. Bueno, ahí está la información. Aquí no, eh, vamos a ver, nos manda esta información del COVID en la ciudad del Bronx de Nueva York, 34,183 infectados y 2,442 solamente en el Bronx, Dios mío, qué cosa, y 282,000 en la ciudad de Nueva York. De Yanira el -Maza nos manda este link de Recreo TV Orienta, felicita a las secretarias en su día continuamos con el 93 94 que dice Ramona Herrera Los Jardines gracias Ramona le agregaremos el 9403 dice quiero saber si este contacto es de solidaridad bueno no entendemos qué nos dice el amigo Francis Polanco desde Conerico y yo nos manda unas fotos de Buenos Aires una postal Banay del sector madrigal nos manda un video gracias Banay escriba porque es muy importante saber qué piensa eh, la gente quienes nos ven Miguel Contreras eh, nos manda algunos videos y memes realizados de lo acontecido en el Puerto Plata, es un escándalo. Yanilda Olguín dice lo siguiente, buenos días para todos. Una pregunta, las raciones, eh, Yanilda Olguín, muchachos, dice, las raciones que iban a ser distribuidas casa por casa y en todos los barrios, aquí en el Capacito no vinieron, específicamente en la Gaspar Hernández, ni sus luces. Gracias, que pasen bonito día Atención al plan social La calle Gaspar Hernández, del sector El Capacito A veces hay sectores que lo ven un poquito condicionado Y creen que la gente no tiene necesidad El peregrino no lo queremos en San Francisco Aquí no, dice Irca No, no lo vamos a permitir Chino de la Javiela dice Quiero decirle que aquí en la Javiela las ayudas solo pasan por algunas calles y no debiera de ser así, porque en todas las calles hay necesidades. Dice, no lo digo por mí. Dice Wendy Cadena, buenos días. Pobre peregrino, dice Wendy. Dice Ricardo Ortega, buenos días. Bendiciones para todos. Y el Jan, ¿por qué la espínola dejaron raciones de comida el sábado? Y en Madeja no es... Y en Madeja no. Y estamos al lado de lo espínola, gracias. La logística de distribución, deben de revisar, a ver, porque... Según leemos, algunos sectores están quedando, o oh, lugares cerca. Elizabeth Ugamba dice, buenos días. En Ugamba no están cumpliendo con el toque de queda. Cuando dan las cinco parece que dan recreo. Juegos de pelota, bebedera y mucho más. Atención, Policía Nacional. Que hagan algo. Por aquí no pasa la policía. Eso es el sector Ugamba. Pero Dios mío. Ramón de León. Nos manda una foto sobre lo, acontecido, sobre lo acontecido en Puerto Plata. Dice un pueblo desesperado que no tiene comida ni medicina, ni creencia en quienes gobiernan. Ustedes son portavoz de un pueblo que hoy está pasando por muchas situaciones graves. Hasta a los ricos se le está dificultando la situación. Con dinero en el desierto y no hay que comprar. Ramón León. Es no una exageración yo. esa opinión. Sí pero cada quien tiene derecho a decir lo que se le ocurra pero Dios mío esta información que estuve ayer a las redes sociales diciendo que eh, como se el DJ, como que se llama, Tito Power eh, que está dije, motivando a que llegue el, el peregrino aquí fue el nombre de este joven María Delgado nos manda eh, le dicen nosotros, bravo le dicen bravo Gracias, amado. Parece que el bravo está motivando a que venga el peregrino. No sé, Cuántas verdad? cosas, Dios mío. Que vaya a su casa directamente. Exacto. Si no Yo hay iba problema. a decir otra cosa, pero me quedé callada. No, no, vaya a la casa del bravo, no hay problema. Exacto. Cada quien... Irresponsable. Parece mentira, ya que para acá en los jardines pasó el camión y lo que hizo... Porque no dijo adi no, no dijo adiós a un grupito. O sea, el camión del plan social, suponemos. Atención al plan social. Están, parece, algunas situaciones con la distribución. Madre o sea, el camión, Dios, le, el camión le dijo adiós. <risas> Madeline de la organización Andújar dice, por favor, avísele al gerente de INAPA que no tenemos agua en Andújar, por favor. Hace días han estado denunciando la escasez de agua el 0489 dice buenos días será que el mapa del plan social no existe en el 24 de abril chiquito que no se acuerda de las personas que en la mayoría de los barrios no se recibe ayuda de ninguna de estas en eh, pasaron Carolina a, a la una de la mañana <risa> a ver ¿quién, quién, quién puede eso simplemente es un desorden eso eh, bien, dice Judy de Vista del Valle, buenos días, bendiciones Miren eso, este señor que causó tantos conflictos Es un tipo que vende todo lo que le dan para sus vicios Así lo dice su hermana, Dios tenga misericordia de él Se refiere al señor del video eh, Que la policía se entiende que no optó correctamente antes de ayer antes de ayer ese señor se fue con una compra que le dieron, vendiéndola por 500 pesos, en el punto de droga de la Salomé Ureña allá arriba, allá arriba, que la policía nunca sabe dónde está, mano derecha allá arriba, y ahí duró un día entero, esperando que le compraran, al fin y al cabo lo, lo remataron, porque eso es lo que él hace increíble, Zunilda se dice, buen día, dónde está nuestro yerjan? Eh, bien, Jerjan está en labores de parto. Su esposa hoy. Ah, claro, claro que no es. Es que <risa> uno de sus retoños en el día de hoy. Que más adelante estaremos viendo foto en primicia. Desean los muchachos. Eh, así es, así de, de esta forma, vamos en este primer bloque terminamos con los WhatsApp. A quienes nos han inscrito, pues le continuaremos en no? unos minutitos. Cómo no, gracias Carolina. Bueno, vamos a escuchar a Francis Rodríguez ahora con su tema en este momento. Así que adelante Francis, cuéntanos, ¿qué nos trae? Bueno, me indica. Ok, adelante. Bien, gracias amado Carolina y Fulvio, Ayalian todos los éxitos, este día sea virtuoso. Miren, eh, iniciamos la semana con estos temas que de una forma u otra eh, no pueden pasar desapercibidos. Pero previamente quiero reiterar nuestras felicitaciones a todas las secretarias. Eh, en el día de ayer, eh, 26 de abril cada año, celebramos el día de esa importante colaboradora. En otro orden también, en el día de ayer se cumplieron 34 años de aquel accidente en Chernobyl, que de hecho hay una, una eh, película que de muy buena calidad que refiere a esa etnia o, o grupo social por allá, por Europa del Norte. Miren, ya los alcaldes del país el día viernes tomaron posesión y creo que ha sido halagüeño el hecho de que dentro de la situación de cuarentena y de conmoción social por la pandemia, hemos estado cumpliendo constitucionalmente con los plazos político que ha determinado la, la propia constitución y qué bueno porque de hecho refleja que dentro de toda esta pandemia estamos caminando de la mano con el cuidado que el tiempo demanda y que de hecho como había dicho yo anteriormente en mis comentarios eh los municipios que son las unidades administrativas más cercanas al pueblo, cuya formación están antes del Estado, y que, y que en definitiva nuestro pueblo en especial ha sido uno de los pueblos que creo en el mundo, en el mundo, pero en el país sobre todo llevamos la principalía en ser el foco, en un, un foco, ¿cómo es que se le llama, Fulvio? Eh, en principio como se le llamó a la infectación nuestra colectiva ¿verdad? esa parte nosotros fuimos los únicos que iniciamos el proceso de cuarentena en República Dominicana con todas las autoridades del pueblo infectada Óiganme. creo que es el único pueblo si alguien me puede decir que haya pasado en otro lugar me ayuda. Pero creo que el único pueblo que inició enfrentando esta pandemia con sus autoridades infectadas fue San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Salud, Policía, el Obispo, que gracias a Dios está ya recuperado y ayer pudo hacer su homilía en esa gran concentración católica a nivel nacional por los medios de comunicación y que Telenor siempre dando muestra de sensibilidad y de y de estar en los, en los momentos de su pueblo, Telenor ha, sigue haciendo historia entonces ya en el día sábado pude ver que salía a comprar algo que en cierta forma hemos ido rompiendo en un tanto en el día este proceso de cuarentena por la cantidad de vehículos que vi transitar hacia los bancos, supermercados, farmacias. Pero también tuve la información que el viernes en la Yahuiza volvieron a jugar gallo, una gallera abierta, Quiero mandar un mensaje a Siquio. Los preventos los preventos son autorizados por los ayuntamientos y, se, y cada año, en noviembre, se abren las pujas o las, o las subastas y se autorizan. Por ende, el ayuntamiento es el que tiene la autoridad en principio, en el municipio, de cerrar esas eh, y suspender esa jugada de gallo. Pero serán locos los galleros que no dejan descansar esos pobres animalitos para ir a malgastar su dinero, aunque respetamos, porque la jugada de gallo en República Dominicana está, es parte constitucional de la cultura dominicana. Pero esto es un momento de excepción. Y ahí voy contra salud pública. Salud pública, a pesar de que está muy ocupada en sus, en sus centros de salud, los inspectores que andan en la calle de salud pública en estos días porque están haciendo el trabajo, están visitando familias, están visitando enfermos, eh, le están dando seguimiento. Si ven un foco, una, un movimiento de personas, deben deshacerlo, procurar que la autoridad como denuncia salud pública, mira, vaya a tal sitio que hay un grupo de personas aglomerado en ese sitio, deshagan eso, pero la misma policía que anda transitando, que yo lo veo aquí, el general de aquí debe de darle una orientación donde me vean grupos de personas de sangre Con excepción donde están haciendo una fila que es de Real, en un banco, en la farmacia, en el supermercado. Me refería a nuestro amigo Félix Suárez, que también están como parte de excepcional abierta, los curry, que son las compañías que se encargan de, del transporte de mercancías de, de todas partes del mundo, porque la gente está haciendo compra vía internet, están comprando mascarillas, están comprando guantes, están comprando todo lo que necesiten. Señores, es decir, que las alcaldes, en vez de estar haciendo francachela como el de Puerto Plata, permitiéndole que los acólitos cercanos que tenían 16 años fuera del poder crean que es verdad que van a estar dentro del poder y van a hacer lo que le ven en gana. Que se pongan a administrar sus municipios. Y vuelvo y repito a Siquio. Siquio hoy lunes debe de mandar una orden a todo suspender la jugada de gallo en San Francisco de Macorís que es el territorio que a él le pertenece. No le vamos a poner en la provincia de Duarte. Entonces... Creo que de esa forma... Estarían de... mandando el mensaje real de procurar de que aquí se tenga un estado de, de cuarentena en, en en cumplimiento a lo que ha sido, como ha sido diseñado. Francis. Dímelo. Eh, llama a un amigo televidente si te parece para pasarle... Ah, cómo no. Bien, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo están todos? Espero que hayan amanecido bien. Eh, mira, las personas que estamos siendo responsables, guardando la cuarentena, que también queremos trabajar para traer sustento a de nuestra casa, porque de esto que vivimos, eh, nos estamos organizando para todos salir a la calle. No sé ¿Por qué? Porque veamos que una parte estamos guardando la cuarentena. Bueno. la otra cosa es la cuarentena yo creo que de noche no funciona después de la fin, eso no funciona, eso funciona en la mañana ¿por qué razón? porque toda la persona después de la tarde va a su casa de a la, la persona desde las 6 de la mañana tuve igualito como si fuera un día normal ah, bueno. bueno pero salir sí. todo tampoco es solución mira, eh le tengo que decir que el hecho de que usted tome medidas porque haya una deficiencia en las autoridades no le da derecho. La, eh, eh, ciertamente que usted debe de conservar y seguir siendo un ciudadano que ponga el ejemplo. No podemos motivar a que se rompa. Eso que pasó en Puerto Plata es bochornoso. Es Y te voy a dar otra frase que interesante de Honores Balsap. Amado, la ignorancia es la madre de toda, de todos los crímenes. Bien. Óyeme, es era decir... Era un hombre sumamente brillante. Sí, es decir, que nosotros como pueblo debemos seguir entendiendo que somos la solución de este problema. Con la cuarentena nos mantenemos en nuestros hogares y evitamos el contacto con otros ciudadanos para no producir brotes y que desde el momento que las autoridades de salud entiendan que podemos levantar campamento y poder salir, creo, y soy de los que está consciente de eso. También debe debe el Estado planificar en qué forma lo iremos haciendo. El anuncio de ayer de que irían hoy lunes aperturando algunas instituciones públicas, creo que rompe y prácticamente ese esa esa identificación que he hecho del rompimiento de forma de forma eh, paulatina por el pueblo saliendo hacer más cosas que lo que se le es permitido, que es ir al supermercado, ir al banco si tienen la necesidad, o ir a una farmacia o al curry, esto podría traer consigo nueva o volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo que al momento que se vaya a levantar, se debe de tener un protocolo individual y colectivo para podernos eh, relacionar en oficinas públicas, si es el caso. Pero hasta la fecha no he oído ningún plan que determine que la ciudadanía ha de tener como obligación, como obligación, un comportamiento X ante las oficinas públicas. Yo no lo veo mal que vayamos aperturando, pero eso debe ser un proceso bien pensado, bien dirigido, para que no cometamos errores y nos infectemos entonces nueva vez. Porque ahí sí será eh, el grito al cielo. Cuando ya se ha consumido una cantidad de recursos importantes y donde aún sabemos que se está reuniendo por, de forma que se pueda combatir durante estos 25 días que ha, habrán de seguir a partir del primero de mayo, entonces ahí sí tendremos nosotros calamidades, porque ya bueno. sabemos, y es cierto lo que dice el, el amigo televidente que llamó, que la cuarentena ha dejado malvarados a ciudadanos que lamentablemente no han podido desarrollar sus negocios que dependen directamente de la informalidad y de un estado normal se benefician que en este caso le perjudica y que el Estado y que no está bueno. dentro de la asistencia eh, yo espero amado y demás para concluir que la gente tome verdaderamente conciencia que si que yo mande a, de, a, a paralizar la, la jugada de gallo que el ayuntamiento es el responsable y es responsable conjuntamente con la policía nacional colocar o darle vigilancia de que no se abran estos centros eh, de jugada de gallo y donde haya una aglomeración innecesaria que por favor actúe actúen para que no se vea rota en la cuarentena y otros la desobedezcan Bien. porque será un gracias. Bien, gracias a Francis Rodríguez por eh, su comentario, bueno yo a diferencia de Francis pienso que el Estado tiene obligatoriamente que ir abriendo algunos servicios paulatinamente con mucha precaución porque el país tiene que seguir y yo les voy a decir algo esto no va a terminar dentro de 25 días nosotros vamos a tener y aquí creo que lo hemos dicho y algunos de ustedes han estado de acuerdo en que hay que aprender a vivir con el COVID-19 porque lamentablemente eso es así de acuerdo a lo que se ve bueno, nosotros vamos a lo WhatsApp pero antes hay una amiga que está brava con Carolina <risa> una amiga, una amiga oyente que me dice que tú no le lees su mensaje, que qué pasa, eh, eh, estamos, eh, si sí, es Adelina de Puerto Plata que nos envía un mensaje, yo me voy a, per, a permitir leer leerlo, es bastante largo, es que pero cubo, lo voy a... ¿no? No ha llegado el de ella, pero sí. Sí, no, lo que pasa es que ella dice que tú le pasaste por encima. Ah, no, <ríe> Pero me bueno, me... no, no, a... no. Disculpa, ver... Adelina. Pero ¿cómo no, cómo no. Dice, buen día, Carolina. Es bueno que se sepa, ese peregrino es el mismo que hace un tiempo caminó para implorar la reelección de Danilo. Si tenía, si tenía permiso de la alcaldía para entrar, estaba emitido desde antes del día 24, pues el síndico actual solo cumplió con una solicitud de prestar su vehículo de propaganda a una... Para acompañar el peregrino, no para una marcha. No se puede juzgar a Roquelito por la acción de un pueblo que se tiró a la calle solo. Pero es de mucho pensar que después de que sucediera eso, apareciera como todo chapulín.